Sencillamente puede ser Santos si nos vamos a la cancha Cruz Azul ya lo dijimos aguantó muy bien los resultados en las idas de esta sí. postemporada, estos es, eh, liguilla pero el equipo de Santos lo ha hecho sensacional 10 ¿no? goles en tres partidos eso es muy bueno además es una cultura de ganadora de local sobre todo de local los 10 goles son de local mm -hmm. lo que te estoy diciendo no mm -hmm. con los cinco de Querétaro luego luego he Rayados y bueno tal pero es una cultura ganadora hay un equipo perdedor en esta liguilla, de una cultura perdedora, y ese es Cruz Azul, especialmente en finales, y hay otro equipo de una cultura ganadora en liguillas, que Santos, del 96 a la fecha, digamos, de ese último título, del 97 a la fecha, de ese último título de Cruz Azul, a ti que te gusta la historia, Álvaro, Santos mm. tiene cinco títulos, ninguno de Cruz Azul. Mm. Ahí hay una cultura, ahí hay una mentalidad, ahí hay un empuje, ahí hay un trabajo de club que no tiene Cruz Azul. Cruz Azul puede tener un muy buen equipo, pero no tiene esa cultura ganadora como club. Ahora, escuchar los datos de Marcelino, aquí te veo un dato más matón. Mm. Santos cada tres años, Cruz Azul cada 23, 74, 97, 2020, 2001, papá. ¿Ahí puede ser para Cruz Azul? O sea, esta. Oh, pues es que sí. Esta. Vete del 97 para atrás, tienes 74, oh. vete del 97 y, y tienes ahí los 23 años, 24, vete del 97 para enfrente 2001. Las matemáticas no mienten. Puede eh. ser para Cruz Azul. Ok, para ti sería Cruz Azul. Eh, es un equipo que si lo presionas a Santos. Eh, el profe fue el único que sí. entendió el chiste. El profe fue el único que entendió el chiste. Profe, eh, eso, eso me, este Marcelino y me, me hace sorprende. Marcelino me sorprende. Marcelino, le mandamos un saludo a Marcelino cada. Marcelino inventa cada cosa. Bueno. <risa> No, pero son datos, tiene razón Marcelino. Es Pu una ¿Puede mantenerlo? Sí. Santos en la fecha 1. Me dicen, eh, es que era otro Cruz Azul. Pero ¿saben qué? Los primeros 20 minutos de ese Cruz Azul de fecha 1 fueron muy buenos. Era todavía el de la inercia de Caiciña, de Caiciña, de Ciboldi. En esos 20 minutos genera tres oportunidades claras: dos del Cabeza y uno de Escobar. Claras, para ir ganando 3 por 0. Es que era otro Cruz Azul. Pero esos 20 minutos fueron grandes, salvo por los goles que no metió Cruz Azul. Del 20 al 60. No pasa nada, no, no pasa nada. Era el Cruz Azul en depresión. Del 20 al 60 el equipo deprimido. entra en miedo, sí, sí, sí. entra en miedo. ¿Y qué sucede? Santos identifica cosas muy puntuales. Que si le quitas el balón a Cruz Azul, Cruz Azul le encantaba tenerlo, venía todavía de esa inercia, le complicabas. Y otra cosa, tiene muy buenos defensas centrales, sí. muy lentos. En transiciones de contragolpe es donde los goles le caen a Cruz Azul. Ahí están los hechos. En transiciones de contragolpe, porque le gusta poner dos atrás y váyanse con ocho, ahí es donde le caen los goles. ¿Cómo mató Santos a Cruz Azul? Así. Ah, es un equipo ligerito, es un equipo de chavos, es un equipo que me vas a presionar, me compacto en doble línea de cuatro y pa, pa, pa, al trazo largo. Ah, me cometes falta. Fíjate, Santos es muy agresivo, muy agresivo en tiro libre. Me cometes falta, te mando nueve hasta rematar. A nueve a rematar, uno al rebote, punto. O sea, te pongo a 10 elementos, así, así. Te meto a todo, ahí. ¿Qué más tiene Santos? Tiene jugadores muy interesantes. El chamaco Aguirre. El Otero. El, eh, Otero. Valdés. Eh, Valdés. Pero Cruz Azul no eh, se va a regalar. Uno de, uno de los mejores centrales. Doria. Del, del torneo, Doria. ¿Qué más? Tiene un portero que es polémico. Acevedo. Bueno, sí. Acevedo. A mí trae me parece muy buena escuela, cosas. Trae, trae sí. una escuela de campeonatos justamente con Santos. Laguna Gorriarán a mí me parece un súper jugador, sí. además, para ese equilibrio. Pero Cruz Azul no se va a regalar. ¿Tú estás pensando que Cruz Azul se va a regalar? Si Santos lo espera y va en estas transiciones tan ligeras, yo creo que eso Reynoso okay. lo sabe muy bien y no se va a regalar. ¿Sabes yo qué, qué final.? El ojo. problema es que cuando, he visto los partidos Santos, cuando te le, no te le regalas, le das la pelota a Santos y le encanta. Pero acá... ¿Tiene una debilidad Santos? Es un pésimo visitante. Pero ¿tú ves, un a Santos, pésimo visitante. tú ves a Santos asumiendo la responsabilidad de generar el fútbol de ataque, el fútbol ofensivo. En, ca en casa sí. Bueno, está obligado, Porque en casa tiene su fortaleza. No me extrañaría, por ejemplo, que Cruz Azul, como lo hizo en la ida, las dos primeras idas, pues se diera, ¿no? No, es que yo, ojalá eh, me equivoque, juego, pero juego, la, la, la, la, la final que yo estoy viendo, que Ajá, me imagino, insisto, ojalá sí. me equivoque, es una final muy aburrida. Donde ninguno de los dos, donde ninguno de los dos va a querer asumir demasiado riesgo. O sea, si Cruz Azul puede ganar la Serie 1-0 ser en el global, lo firma ahorita. Sí, como, o sea, como la llave y... con Pachuca de Cruz Azul. Fue sí, aburrida, sí, honestamente. Sí, yo, yo creo que Ufú, vamos a hubo a tener mucho una una nerviosismo aburrida, ¿eh? en el segundo tiempo del partido creo de vuelta, sí. pero ¿qué pasa si Santos hace el primero en la laguna? Porque son muy capaces, es otra ofensiva. Oh, sí. Tiene una similitud con Atlas. Atlas y Santos son los equipos que más rápido recuperaban el balón tras la pérdida. También. Tras la pérdida, Santos se recuperaba rapidito el balón. Te lee muy bien, me vas a atacar, veo cómo te ataco. Me te vas a defender, veo cómo te ataco. ¿Qué virtudes tiene Santos, profesor Mario Carrillo, para usted? Eh, la presión. Uh -huh. Desde toda la temporada busca siempre presionar desde la salida al rival por toda la cancha, es lo mejor que tiene. Y recupera pressing, rápido cuando pressing, presiona Van. Bueno, el problema, por eso son muchos jóvenes, uh -huh. le benefician los jóvenes, son los que más corren. Si sale el Mudo Aguirre entre el otro chico, si sale Osejo, eh, los laterales, muy jóvenes, ¿por qué? Muy dinámicos, pressing, es lo que mejor tiene. Tiene peso futbolístico por fuera, sí. Veo mejor a Cruz Azul que en todas bueno, las líneas. Hay, hay una, hombre hay, hay, evidente, por hombre. Evi evidentemente fue un mejor torneo de Cruz Azul, líder. O sea, sí. Cruz Azul y América, que tuvo los mismos puntos en la cancha que Cruz Azul, partieron el queso. Sí. Fuera de eso estaban los demás, sí. porque incluso Santos hasta la penúltima fecha estaba peleando por meterse en los cuatro primeros lugares. Hay que reconocerle a Santos no nada más el bajo promedio de edad que tienen sus futbolistas, sino también la cantidad de futbolistas mexicanos, sí. futbolistas que han trabajado, que, que, mm. que ellos los debutaron, los han ido apoyando, o sea, si hablamos tanto nos gusta la palabra proyecto en el fútbol mexicano, en ese sentido hay que darle todo el reconocimiento al conjunto de Santos. Buen equipo, buena institución, son serios, trabajan Cultura bien, ganadora. fomentan esa mentalidad Además, ganadora de, de en los jovencitos mexicanos. O sea, mucho reconocimiento, pase lo que pase, muchísimo reconocimiento Oye, para, para... Han sartén? estado ahí en presupuestos en nómina, ni los vamos a comparar con lo que son Tigres, Rayados, Cruz Azul, América, y han estado ahí Está dando la pelea. Sí. Entonces me suma tu argumento. Ahora, Toño, tú difieres de que Santos tenga que ser el protagonista de la ida o sea, cuando creo, es creo un mal visitante. C creo que va a pasar, okay. a y va a pasar desde el plan de juego de Reynoso, porque eso estamos obligados a decir después de lo que fue el juego contra Santos, después de lo que fue el juego de ida contra Toluca, creo que es un juego muy peligroso, o sea, creo que Reynoso se va a meter a la Cueva de León, que es Santos Laguna en esta liguilla, y yo sí creo que les pueden caer varios goles en el estadio de, de, de la comarca, y, y Santos va a agarrar la responsabilidad del valor, porque Cruz Azul no se va a regalar que los cansen en transición, por lo menos en el partido de ida, creo que eso va a pasar y veo una ofensiva muy capaz, en el de, vuelta, en el de vuelta y veo una ofensiva muy capaz para Hacerle daño no me extrañaría que las intenciones fuesen de Santos como aquella final contra Querétaro, en donde aprovechan el poder de local. Sí. Oh, y, para, y la pelota parada, ¿eh? Para, claro. Santos trabaja muy bien la pelota. Hombre, te estoy diciendo, Uy. si un día te tiene que rematar con nueve, va sí, con nueve sí, a rematarte. Sí. ¿Por qué qué obligas con nueve? Pues que tengan claro, que bajar los otros a defender. Pues claro, no les queda de otra. Sí. O sea, incluso he visto partidos donde meten los diez a rematar y ya nada más se queda el arquero a la media cancha. Punto. ¿Por qué? para que los otros se queden dentro de los 16.50. Pausa y vengo con más.